Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Seguimos en cuarentena. Seguimos. Este mes ha destacado por la gran cantidad de iniciativas impulsadas desde el movimiento canábico en plena desescalada del confinamiento. Desde iniciativas políticas a grandes quedadas virtuales organizadas para el 420 Day. Pasando por la producción de vídeos colectivos, conciertos solidarios o documentales. Hasta culminar en la gran convocatoria de la marcha global de la marihuana pasa por tu casa. Que consiguió aglutinar las principales marchas de todo el mundo y pedir de verde las redes sociales. Además, celebraremos el 35 aniversario de nuestros amigos de Sensei Seeds y, por supuesto, veremos algunos valiosos consejos para nuestros cultivos. En España, la sociedad va recuperando poco a poco la normalidad, mientras los pequeños negocios, incluidos los shops, vuelven a abrir al público extremando las normas de higiene y el aforo limitado. Pero, ¿y las asociaciones canábicas? Si algo ha quedado claro con el confinamiento, es la necesidad de regular mecanismos legales seguros para acceder a una sustancia como el cannabis. Desde organizaciones se han lanzado diferentes propuestas a los partidos políticos, como la realizada desde FEDCAC o el Círculo Canábico, para poder atender en los TSCs la necesidad de los usuarios terapéuticos privados durante esta crisis de un bien de primera necesidad, su medicina. La propuesta fue presentada y de momento no hemos obtenido respuesta, ya hace bastantes semanas, con lo cual entendemos que nos tendremos que acoger a, a las fases del, del, de la salida al confinamiento. Eh, apoyamos también otras propuestas, eh, por ejemplo desde la Asociación Cana Salud de La Garriga, y que ha hecho al Ayuntamiento de La Garriga, que este ha elevado al Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña. Asimismo, dos, dos emociones, Asociación de Madrid, que ha presentado también el Ayuntamiento de Madrid, que suponemos lo elevará al Ministerio de Sanidad, y se están sumando también asociaciones de Pamplona, de Irún, eh, de Cataluña para hacer un poco de fuerza en, en todas estas propuestas que mmm, persiguen que el cannabis sea considerado un bien esencial, como ha quedado demostrado en este estado de alarma, cuando muchos usuarios terapéuticos eh, lo han pasado realmente mal y han tenido que recurrir al mercado negro o pasar por situaciones como brotes o otros medicamentos más perjudiciales para ellos y para su salud. Creemos que para que estos enfermos pasen sus dolencias con mayor dignidad es necesario que el cannabis sea considerado un bien esencial, así como lo es el tabaco y el alcohol que no tienen propiedades medicinales. Nos sumamos a campañas de, también como Cannabis Lícito de la CONFAC y esperamos que todos unidos podamos hacer más fuerza para que aprovechar esta situación y podamos de una, de una vez por todas regular el cultivo y el consumo de cannabis en, en este país. Desde los proyectos Cana Salud de La Garriga Barcelona y Dos Emociones, hemos dirigido sendos escritos a los departamentos de salud y al propio alcalde de Madrid, al ayuntamiento respectivamente, eh, en los que reclamamos que las asociaciones de usuarios de cannabis puedan abrir desde la fase cero de desescalada, para poder eh, dispensar cannabis a sus socios con todas las medidas pertinentes. Por un lado, cita previa, por otro lado, la prohibición del consumo en el interior y por último, por supuesto, aplicando todas las medidas de desinfección y prevención. Consideramos que este es un tema urgente, que es un tema de justicia social, que es un tema de salud y derechos humanos de los pacientes y por último y no menos importante, hemos de considerar el impacto económico que conllevaría la regulación de estas asociaciones de cannabis. Esta iniciativa la hemos realizado gracias al trabajo de Marti Cannabis, de DMT Advocats y desde aquí os eh, pedimos a todos y a todos, a todos aquellos proyectos que os queráis sumar a esta iniciativa a que juntos sumemos. Así que nada, gracias. También queremos destacar la guía de buenas prácticas del desconfinamiento de espacios privados del consumo de CONFAC que acabo de presentar a sus federados. Hola a todas y todos, soy Patia Miguel de CONFAC y gracias Marihuana TV por darnos una vez más eh, voz y gracias por ser uno de los grandes altavoces de las personas usuarias de cannabis. A lo largo del estado de alarma y bajo la medida de confinamiento establecida por el gobierno, eh, se ha evidenciado que las personas usuarias no somos para nada una prioridad. Y desde CONFA creemos de manera profunda que debemos ver una oportunidad y no permitir que esto nos vuelva a suceder. Queremos ser tratadas como el resto de la sociedad y ver medidas que reflejen la realidad de nuestros consumos. En países donde la cannabis estaba regulada, se ha considerado un bien de primera necesidad y ese es el reconocimiento al que realmente aspiramos. Pero para conseguir eso, eh, debemos estar todas juntas y hacer que nos oigan hacer ruido. Eh, además, desde CONFAC hemos lanzado una guía con un conjunto de recomendaciones que lo que pretenden es garantizar la salud de todas las personas, tanto trabajadores como socias y el buen funcionamiento de las asociaciones canábicas a lo largo de la famosa nueva Normalidad hacia la que nos dirigimos y que la COVID-19 nos ha obligado a vivir. Es una guía abierta a todas las asociaciones del Estado, ya que la entendemos como un recurso de salud pública que debe estar al alcance de todas y todos. Y la podréis encontrar desde hoy en la web de CONFAC. Un beso a todas y nos vemos muy pronto. Desde luego hay que valorar el trabajo de las organizaciones durante la crisis sociosanitaria, demostrando un grado alto de responsabilidad y madurez. Esperemos que actual gobierno tome buena nota y reconozca que las asociaciones no son un problema, sino parte de la solución. Algunas de estas problemáticas son las que planteaba también el OECC a través de otra iniciativa en forma de documental, en la que por supuesto hemos colaborado y aportado gran cantidad de material, marihuana. Primero, las personas. MARZO DE 2020 tanto en España como en el resto del mundo, la escena de la marihuana está a punto de llegar a su temperatura más elevada. Los cultivadores, los distribuidores, los clubes sociales de cannabis, los comunicadores, los usuarios medicinales y recreativos ya están sintiendo los síntomas de esta revolución verde. Estamos viviendo la fiebre del cannabis y hasta las farmacias se quieren apuntar y no precisamente para combatirla. Así lo demuestra la feria del cáñamo más grande de Europa. Spanabis, lista para recibir a más de 35.000 personas y unir a las marcas más importantes del sector. Este 2020, en los días 13, 14 y 15 de marzo, se celebraba su 17 edición en la Fira de Cornellá, en Barcelona. La feria está preparada, los empresarios tienen sus stands, los clubes tienen sus dispensarios llenos y no podemos esperar más para el evento canábico más importante del año. Pero el mundo entero se paraliza. Covid-19, el virus expansivo ha confinado la libertad de todo el planeta. España, hasta mediados de abril, lleva 200.000 contagiados y 20.000 muertes. Sin duda es la crisis humanitaria más cruda de los últimos tiempos. El gobierno da la orden de cancelar todos los eventos masivos y pocos días después el confinamiento total de España. La Spanavi se tiene que cancelar. Todo el mundo económico se detiene. El gobierno español decreta el estado de alerta y comunica que solo pueden abrir lugares esenciales. La realidad para el planeta es que nada volverá a ser como antes. Y así lo ponía en evidencia la acción Cannabis Lícito, que conseguía el trending topic estatal y a la que los principales agentes por la regulación del país, o los streaming solidarios de, Activa de Confac, en los que por supuesto hemos participado, y los que fomentaban la participación de voluntarias para ayudar a sobreponerse al confinamiento, con actividades proactivas como el deporte, la lectura, música en directo o el debate público. Ya hace mucho tiempo que realmente el discurso prohibicionista ya no está el discurso porque se ha quedado sin argumentos. Que lo único que mantiene la prohibición es, por un lado, la inercia, que ojo, es muy poderosa. La inercia, es decir, vencer a la inercia es una cosa que cuesta mucho. Y por otro lado, lo que sostiene la prohibición es el miedo a conceptualizar un escenario donde no exista la prohibición. Algo que por otro lado ya se está ensayando en otros países como en buenos resultados. Lo que es importante es que los cambios van a ser, están siendo y serán locales y esto es lo que produce tensión a nivel internacional y la que va, lo que va a producir cambios a, a nivel mundial y lo que produce tensiones ¿no? entre los convenios de fiscalización y lo que está ocurriendo en diferentes países. Yo creo que, que la manera de, de cambiar las políticas de drogas siempre va a ser con más participación y más democracia. O sea, para lo que estamos trabajando muchos años, muchas personas, es para que, para que el, fe, el fenómeno de las drogas sea un tema de política pública más. Creo que eh, esta situación de crisis sanitaria uh, ha hecho más evidente que estamos también, en, aparte de en una crisis económica, también en una crisis política, en una crisis cultural y en una crisis climática, también añadiría. En verdad lo que estamos hablando es que somos sociedad que tienen problemas con el consumo en general, no con el consumo de drogas. Eh, y el consumo de drogas es un aspecto más en el que tenemos problemas. Y La guerra a las drogas, que ya era una tradición de Brasil, que es un país que tiene altos niveles de violencia policial y de encarcelamiento por crimen de drogas. Muchos usuarios que todavía van a la cárcel por portar marihuana o por fumar marihuana uh -huh. ahora sufren con la, el doble problema de estar cuarentenados, encerrados con sus familias, con mucho estigma, en zonas muy violentas y muy pobres, sin accesar tu medicina o tienen que ponerse en riesgo para accesar la marijuana u otra droga de su de preferencia. Precisamente, la Marcha Pasa por tu Casa se presentaba en un especial activa de Confac el jueves 30 de abril y que contó con la presencia de algunas de las principales voces del antiprohibicionismo español, así como invitados de lujo. Ahora más que nunca hay motivos para defender los derechos de millones de personas usuarias. Por esa razón, hemos creado de forma online la Marcha Pasa por tu Casa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 Si tienes Facebook, Twitter o Instagram, síguenos y mueve el hashtag GMM20. Y el día 2 de mayo, disfruta de la Global Marihuana March desde tu casa. La marcha iba a ser el 9 de mayo. En, en el Estado español nunca podemos celebrar la marcha el 2 de mayo, porque cae con San Isidro y bueno, el fin de semana del Día del Trabajador. Entonces nunca es posible celebrar la marcha mundial a la misma vez que el resto de países del mundo. Pero bueno, algo positivo teníamos que sacarle a esto del coronavirus y es que, pues, gracias a eso y a las telecomunicaciones y a cómo está globalizado Internet hoy en día, podemos hacer una marcha global de la marihuana eh, online. El 97, cabezones, cabezones, todos los años hemos hecho la manifestación, concentración, sentada, eh, todo eso nos, ha, eso nos ha ocurrido, vamos. Nos faltaba la marcha virtual que, mira por Dios, pues ha venido al final. Eh, los tiempos de la condena de, del cannabis han pasado. Hoy es verdad que sigue habiendo algún tipo de intento de, de, de demonizarlo, pero solamente como, como un artefacto político, ¿no? Para intentar hacer daño por ahí. Pero yo creo que es una pelea que está ganada. Entonces, cuanto antes se ponga en marcha, pues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 como menores de edad, ¿no? Como infantiles, digamos. Y otro año más, eh, otra manifestación más y, y seguimos para bingo, ¿verdad? <risa> parece que esta pesadilla prohibicionista no quiera irse nunca de nuestro lado. A mí lado, realmente ¿no? me parece absolutamente mentira, ¿no? Me parece mentira que no se haya solucionado cuando es un bien para todo el mundo y para el primero para Estado, porque hay un montón de cosas que por las que podría ingresar dineros y dividendos y no estamos para desperdiciar un duro y, sobre todo... Porque para mí marihuana es salud y a mí la marihuana me libra de todo mal, eso sin ninguna duda. No hay infección que se resista, no tengo una infección, no sé los años que hace. Yo de un infarto, más mis malditos huesos, pero desde luego con el bicho este no tengo nada que ver. Un momento donde la gente se da cuenta de que, de que, de que el cannabis puede tener un uso muy sensato en esta situación, no, en este momento en el que estamos, igual es un momento de aprovechar también para decir, bueno, eh, ya, ¿no? Y llegó el sábado, el gran día. En el que pudimos disfrutar de más de 14 horas de streaming en directo, y en las que los diferentes países aportaron su granito de arena con contenidos creados para la cita: recordatorios de marchas anteriores, entrevistas, sesiones de DJs o actuaciones en directo mientras las redes ardían con el hashtag GMM20, y se procedía a la lectura de los manifiestos de cada país a las 4.20, por usos horarios. Queridas compañeras de batalla, por motivo de la crisis sociosanitaria que vivimos este año, la marcha mundial de la marihuana va a ser diferente. No vamos a estar en la puerta del sol y muy a nuestro pesar no vamos a repartir globos verdes, pero sí va a pasar por vuestros hogares y deseamos que la sintáis más cerca que nunca. Queremos dar visibilidad un año más a la globalidad, transversalidad y solidaridad de todas las personas usuarias en todas sus formas. Cultivadoras y asociaciones que dan vida al conjunto del movimiento canábico. A todas nos une la represión y la situación de vulnerabilidad a la que nos vemos sometidas, como consecuencia de leyes injustas que contemplan castigos desproporcionados, pero también nuestras ganas de construir y formar parte de una sociedad más justa y más libre allá donde estemos. Esta situación de emergencia a la que nos enfrentamos ha dejado al descubierto la evidencia de que las personas usuarias en cualquiera de nuestras versiones no somos una prioridad para el gobierno. Hemos visto cómo, de forma reiterada, una vez más, nos han sometido a unas leyes injustas hasta dejarnos en una clara situación de vulnerabilidad. Durante el obligado confinamiento muchas personas han puesto en peligro sus vidas, ya sea por no tener acceso a su medicina o bien por tener que saltar las normas establecidas arriesgándose a la exposición del virus a las fuerzas del orden y sanciones, al acceso a la sustancia a través de mercados informales. Incluso en el ámbito laboral ha supuesto una gran afectación. Cientos de trabajadores y trabajadoras han visto sus puestos de trabajo dinamitados por la falta de reconocimiento a nuestro sector. Nada de lo que un gobierno debiera sentirse orgulloso. Es por ello que tendemos la mano a nuestros gobernantes para que una vez pasada la tormenta Retomemos de forma contundente y acelerada el trabajo para poder dotar de un claro marco regulador a los diferentes usos del cannabis en el Estado. También queremos destacar que cada uno de los colectivos que conformamos el tejido del movimiento canábico tiene su propia personalidad, pero todos tenemos uno, unos objetivos en común la reforma de las leyes relacionadas con cannabis, el cese de la persecución indiscriminada, de la criminalización y del estigma de todo el conjunto de, del colectivo canábico. A todas las personas y colectivos que hoy apoyáis esta iniciativa, que desde casa marcháis por el bien común y la dignidad del conjunto de las personas usuarias, a todas vosotras y vosotros, os damos las gracias por aportar de forma local a un movimiento global. Que sepáis que hoy no estáis solas y solos. Somos más de 65 países de todo el mundo marchando en red bajo el lema GMM20. Una hazaña nunca antes realizada y que, gracias al esfuerzo conjunto, será recordado siempre en la historia del movimiento. Y con el fin de presentar a todas y todos de la forma más global y reivindicativa posible, le exigimos al Poder Legislativo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en aquellos aspectos relacionados con la tenencia y posesión de cannabis para consumo propio, así como su cultivo para el mismo fin. Que se inicie en la Comisión Mixta de Adicciones un proceso transparente, abierto y público que basado en la evidencia científica y en la realidad social existente en nuestro país, nos conduzca a una regulación integral del cannabis en el Estado. Necesitamos unas leyes que permitan la tenencia en la vía pública, el cultivo personal, el cultivo colectivo y cooperativo a través del modelo CSC, la producción y venta por licencia y la terapia herbal o con derivados para los usuarios terapéuticos a través del sistema público de salud o la iniciativa privada. Que hasta que dicha regulación se haga efectiva, pedimos el fin de la represión y persecución a las asociaciones canábicas o clubes sociales de Canadá, así como una amnistía para todos los delitos relacionados con canales y en especial aquellos en los que haya personas ya condenadas por pertenecer a esos locales asociaciones canálicas o clubes sociales de canales. Por último, decir que hoy todas nosotras somos afortunadas somos afortunadas por poder hacer la marcha desde casa. Hay muchas personas usuarias que hoy no tienen un lugar donde de mejor o peor manera poder pasar el estado de alarma. Hoy hay muchas personas que se ven muchísimo más expuestas que nosotras a situaciones de gran vulnerabilidad. A todas ellas, darle nuestro reconocimiento y nuestra voz para reclamar a toda la clase política el reconocimiento y la subsanación del daño que una vez más nos hace la guerra contra las drogas y las personas que las usamos. Desde el conjunto del colectivo canábico también queremos recordar a todas las personas que debido a la COVID-19 hoy no están con nosotras y a todas y todos los profesionales del sistema de salud pública que tanto han trabajado y trabajan por el bien común de toda la sociedad. Sus precarias condiciones de trabajo, tristemente constatadas estos días y debidas en gran medida a los recortes presupuestarios sufridos por la sanidad pública, sí que son un auténtico delito contra la salud pública y no el derecho que ejercemos las personas usuarias de cannabis de forma legítima. Gracias por haber formado parte de esta marcha. Desde casa y el año que viene os esperamos más fuertes que nunca en la Puerta del Sol. ¡Arriba la marcha! Sin duda, esta Global Marihuana March, la número 24 en nuestro país, pasará a la historia del movimiento canábico mundial, no solo por haber sido la primera marcha virtual, sino también por la demostración de unidad y diversidad de un movimiento canábico representado por organizaciones de países como Alemania, Canadá, México, República Checa, Austria, Sudáfrica, Costa Rica, Argentina, Chile, Países Bajos, Turquía, Bélgica, Serbia, Colombia, Hungría, Brasil, Perú, Francia o Malta. ¿Qué ha contribuido a crear esta gran acción internacional unida por una causa común? La planta del cannabis.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 Mezcla potente y excitante de Fire OG y de la premiada Silver Haze con enormes rendimientos. Alpin Delight CBD Automatic Seeds. Robusta y versátil con una relación THC-CBD de 1,30 y altos rendimientos. Satin Black Domina CBD Feminist Seeds.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 La etapa de floración es uno de los momentos cruciales para nuestros cultivos. De hecho, es justo donde veremos la recompensa de todo nuestro trabajo. Por ello, hoy os queremos dar algunos consejos sobre esta crucial etapa del autocultivo. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Snoop Bonk desde Cancún, México. Snoop nos pregunta ¿Puedes darme algunos consejos para la floración en exterior? Hola Snoop, claro que puedo darte cinco consejos para que en esta etapa de floración en exterior tus plantas estén en las mejores condiciones para producir tus esperados cogollos. Son muchos los condicionantes que pueden afectar a tu planta en exterior, desde plagas u hongos a malas condiciones ambientales. Por esto, prevenir todo ello y estar atento sobre todo en la fase de floración te permitirá tener más o menos el control de tu cultivo en exterior de una forma eficaz. El primer consejo que te podemos dar es muy básico, ten cuidado con la contaminación lumínica de tus plantas. Así como en crecimiento no es un problema del todo grave, en floración puede arruinar una buena parte de la cosecha. Ten en cuenta que el estrés que le produce la contaminación lumínica a la planta en esta etapa puede llevar a hermafroditismos, revegetaciones o shocks que producirán una merma considerable en la producción de flores. El segundo consejo, nada de podas o trasplantes en esta fase. Después de haber entrado en floración, la planta se estará centrando en la producción de cogollos y en su formación, por lo que el hecho de estresarlas quitándole hojas o intentando trasplantarla no beneficiará en absoluto su proceso de floración. El tercero, recuerda en tutorar tus plantas antes de que empiece a florecer. De esta forma conseguirás que la planta no se centre en fortalecer las ramas para que soporten sus futuros cogollos y todas sus energías irán dirigidas a la producción de resina y flores. Además de esta forma no sufrirás con el viento y la rotura de ramas ocasionadas por el peso. El cuarto consejo que te podemos dar es que eches una revisión periódica al estado de tus cogollos observando si hay indicios de algún tipo de hongo o plaga que pueda estropear los cogollos. Te recomendamos que también mires dentro de estos, ya que en ocasiones las plagas pueden encontrarse dentro del follaje y no salir a la luz hasta que ya es demasiado tarde. En caso de tener que usar preventivos recuerda que sean orgánicos. Y el último consejo, que te acuerdes de realizar el lavado de raíces a tus plantas justo una semana antes de cortar el motivo muy claro eliminar todos los restos de los nutrientes del sustrato para obtener al final unos cogollos con un sabor muy limpio si sigues todos estos consejos te aseguramos snoop que tendrás unos magníficos resultados en floración la siguiente pregunta viene desde cádiz marco polo nos pregunta por qué crece mi planta en floración Hola Marco, por lo general la fase de floración se considera una única etapa, pero hay ciertos matices que merece la pena distinguir para obtener mejores resultados en esta fase. Tras el solsticio de verano, las plantas fotodependientes no se pondrán a florecer de inmediato, sino que lo harán de forma progresiva comenzando aproximadamente a mitad del verano. Por ello la floración suele dividirse en dos fases, prefloración y floración plena. En la fase de prefloración, lo primero que mostrarán será su sexo, ya sea macho, hembra o hermafrodita. Si son hembras, comenzarán a producir pistilos en las zonas internodales de las plantas. En este momento, a pesar de estar empezando a producir sus flores, las plantas continuarán creciendo y estirándose de forma significativa. De hecho, en muchas ocasiones suelen dar un explosivo estirón. Esto dependerá según la genética de la variedad que estés cultivando. Es por esta razón por la que no se recomienda cambiar en este momento a abono de floración directamente. En esta etapa las plantas necesitan un poco más de nitrógeno para finalizar de crecer y alcanzar su tamaño final para afrontar el final de la floración y aumentar progresivamente los aportes de fósforo y potasio. A partir de aquí las plantas dejan de crecer y concentrarán la mayor parte de su energía únicamente en la formación de cogollos. Los tricomas comenzarán a tomar forma y a desarrollar cannabinoides y terpenos a medida que los racimos florales se van uniendo en grandes porras. A continuación ya será el turno de los pecas más altos, boosters y engorda cogollos, que añadirán azúcar y otros micronutrientes para que crezcan y se densifiquen aún más, dando el acabado perfecto a tus flores. Así que no te extrañes si ves que empieza la floración y tus plantas continúan creciendo, es normal. De todas formas, recuerda siempre informarte sobre la variedad que tienes entre manos para saber cuándo comenzará a florecer y así podrás darle los cuidados que necesitarán tus plantas sin ningún género de dudas. La última pregunta de hoy nos la envía Otto Von Hash desde Lugo. Otto nos pregunta ¿Qué producto me recomiendas para la floración? Hola Otto, actualmente existen muchos boosters o estimuladores de la floración en el mercado, pero si te tengo que recomendar uno, el nuevo PK1314 de Top Crop te dará muy buenos resultados. Top Crop ha diseñado PK1314 como un estimulador de la floración perfecto y eficaz. PK1314 es una solución líquida rica en fósforo y potasio soluble en agua, directamente asimilable por la planta. Estimula el crecimiento de las flores y asegura una floración fuerte y compacta. Gracias a sus clásicas proporciones de fósforo y potasio, permite a la planta su rápida asimilación, proporcionándole los elementos necesarios para engordar y aumentar tanto en peso como tamaño con una compactación de cogollos muy llamativa. Además, el modo de empleo es muy simple. Para aplicar a la perfección este potente y concentrado producto de engorde, lo ideal es hacerlo en combinación con un fertilizante base para la floración. Recuerda que si es de Top Crop, siempre será mejor, ya que está diseñado específicamente para su uso en combinación con ellos. Si quieres maximizar tus cogollos con un producto eficaz, elige PK1314 de Top Crop, será la opción perfecta. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poquito más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas sabéis que nos la podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. En el ámbito global, destacar que organismos internacionales como la IACM ha solicitado a Naciones Unidas el reconocimiento del cannabis para uso terapéutico como un bien esencial para garantizar la continuidad del tratamiento de los pacientes. Mientras, el jueves... La Global Commission on Drug Policy presentó un informe demoledor sobre los nuevos enfoques para el futuro de las políticas de drogas. Good day everybody. My name es Mark Shaw. Welcome to the launch of the 2020 report of the Global Commission on Drug Policy, a very important report covering the issue of organized crime. We're recording today's discussion in a virtual format because of the pandemic. And the pandemic provides a particular framework around which to discuss an issue like organized crime, which is a global phenomenon itself. And so this particular report, Enforcement of Drug Laws, uh, Refocusing on Organized Crime Elites, comes at a very particular and significant time. The report makes some very significant recommendations, both for national responses, for regional responses, and particularly for the global multilateral response uh, to organized crime. En abril, en Colombia, ha hecho tres años desde que se inició la nueva industria del cannabis medicinal. En noviembre pudimos hablar con Johan de Brides, quien nos explicó cómo estaba el sector antes del coronavirus. La industria medicinal del cannabis ya está completando tres años desde que salió el decreto 613 de 2017. Ya vamos a completar tres años ahorita en abril. Y hemos visto que en un año han ocurrido cosas muy importantes. Primero... Las personas que apenas estaban haciendo sus trámites de licenciamiento cuando apenas habían 68 empresas, hoy ya hay más de 300 licencias entregadas. Eso dice que ya las personas tienen sus licencias en la mano, pero los cultivos son muy pocos. Entonces el problema que hemos visto es que hay una incapacidad, hay un problema gigantesco a la hora de ejecutar los proyectos de cannabis. Entonces lo que estamos viendo es puras empresas en papel. Lo segundo es que el gobierno ya está empezando a comprometer sus instituciones cada vez más, a pesar de que el nuevo gobierno este que nos tocó no tiene una voluntad política fuerte frente al cannabis, han seguido saliendo las licencias, responden preguntas, se mueve de alguna manera. Y lo tercero es que ya vimos cuál era la importancia del cannabis psicoactivo. En Colombia el cannabis medicinal está dividido en dos, cannabis no psicoactivo o cannabis psicoactivo. Se dice que es psicoactivo o no psicoactivo a partir del THC que tenga en la flor. Entonces, si está por debajo del 1% de THC es cannabis no psicoactivo y todo lo que supere el 1% de THC es cannabis psicoactivo. Con el cannabis no psicoactivo no se necesita un cupo que es el que otorga la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU y eso hace que el cultivo sea un poco más... pero es más difícil conseguir la semilla y los resultados son un poco más problemáticos. Con el cannabis psicoactivo... Es más fácil conseguir la semilla, es un proceso digamos, que no requiere tanta rigurosidad a la hora de medir el THC, porque ya se sabe que si supera el 1 o si lo tiene bajo el 1, igual el psicoactivo le garantiza que se va a hacer el cultivo, pero tiene que pedir el cupo ante la Junta Internacional de Fiscalización de Superfacientes de la ONU. Este es un trámite bastante engorroso, bastante cuestionado por la misma ONU, el gobierno colombiano no tiene un representante decidido que se comprometa pues como un vocero del gobierno ante esa junta pero ya viene pues un cambio en esa presidencia también de quien va a estar allá por parte del gobierno colombiano entonces esperamos es que las personas que lleguen a ese cargo ante la junta agilicen la solicitud de los cupos porque sin el cupo no se puede cultivar el cannabis psicoactivo entonces hoy estamos viendo la importancia de lo que es ese tema de los cupos que antes no se veían porque muchas empresas no tenían licencia pero nosotros que ya hemos recibido uno de los cupos el año pasado y durante todo este año ejecutamos ese cupo realizando un proceso de fitomejoramiento y sacando 26 nuevas variedades, hemos visto pues que muchas personas ya se han dado cuenta de la necesidad de resolver ese tema del cannabis psicoactivo en Colombia. Desde todo ese proceso que hemos venido desarrollando a partir del fitomejoramiento del cannabis, hemos desarrollado nuevas variedades que son ideales para el desarrollo de los tricomas. Los tricomas son la parte más importante, la deseable, lo único que nosotros buscamos en la planta cuando hablamos pues del cannabis medicinal porque también podemos aprovechar los tallos, las ramas, podemos aprovechar toda esta fibra que estamos obteniendo acá y estamos realizando un proceso de investigación genética que creo que va a sentar un precedente muy importante en Colombia porque plantea lo que son las genéticas colombianas, ¿sí? la genética colombiana lastimosamente y debido al mercado negro ha pasado por un mito gigantesco y es que o se llama mangoviche o se llama punto rojo o se llama como los nombres que han puesto los norteamericanos porque todos esos nombres son impuestos desde los Estados Unidos en la época de los 70 en Colombia, pero esto sí es genética colombiana. ¿Qué es genética colombiana? una genética que está adaptada a las condiciones climáticas, que usted la puede ver crecer de manera saludable, fuerte, robusta, de gran tamaño, de alta producción. Esa es una genética colombiana, la que se produce en el mismo territorio. Y sobre todo, hacemos el énfasis en lo importante de tener unos buenos parentales. Desarrollar semillas es de alguna manera muy fácil. Yo puedo cruzar cualquier variedad con otra, pero seleccionar un parental específico para cruzar con otro parental ese es el trabajo de fitomejoramiento que se hace acá. Esa selección garantiza que las características que estamos observando puedan ser reproducidas a través de las generaciones. Y a partir de ese cruzamiento convencional podemos obtener nuevas variedades y desarrollar todo ese proceso de fitomejoramiento que es el que hoy garantiza que tenemos el material ideal para potenciar la industria de miles de empresas y nosotros vamos a apoyar y aportar de manera significativa para que esta industria crezca en Colombia. Los siguientes pasos que se están dando en esto es, primero, corregir todos los problemas. Muchas de esas licencias fueron sacadas y diseñados planes de cultivo por abogados, por personas que no tenían experiencia en el cultivo de cannabis, y ellos al hacer los planes de cultivo quedaron como planes de cultivo meramente teóricos. Entonces lo que sigue hoy es corregir, Muchas empresas se están acercando a muchas de las que vamos adelante en el tema del cultivo y la producción de semillas a que les ayudemos en la asesoría de por dónde es que es el camino correcto para poder desarrollar este proceso. Entonces lo primero va a ser eso, una fase muy grande de correcciones que ya la hemos venido viendo y que viene pues, comprometiendo a muchas empresas. Lo segundo es que se viene una ejecución en donde la mano de obra del cultivo especializado, es decir, lo que aquí han llamado los master grower que en realidad son los directores del cultivo, eso va a traer pues también un reto grande y es que los cultivadores van a estar en alguna manera de una prueba de fuego muy importante y es que no se vean morir estas plantas de esta industria que apenas está empezando a florecer. Lo tercero es que el gobierno ya siente la presión cada vez más fuerte y la necesidad de agilizar los trámites, comprometer cada vez más instituciones y tratar pues, de desarrollar un proceso que impulse la industria del cannabis, porque ya hemos visto pues, que los funcionarios eh, están participando en la industria del cannabis, mucha gente está metida y nadie quiere estar en la toma de decisiones, entonces necesitamos pues, que se cambien las políticas públicas, que haya pues, un proceso. Y lo otro es que el tema del consumo recreativo cada vez coge más fuerza, ¿sí?, y no solo lo industrial que está orientado a la medicina está empezando a estar en el espacio público, sino que el asunto del cannabis recreativo está empezando a copar la agenda porque es el que se relaciona con el consumo en las calles. Entonces el gobierno ha declarado unas medidas de prohibición bastante problemáticas, ¿sí? en, una nueva, en un nuevo de, que se llama la ley 2000, la resolución 2000 más bien, Qué es en donde nos dicen que no podemos consumir ni portar cannabis en el espacio público. Entonces esto pone en gran cuestionamiento sobre lo que se está haciendo con una empresa, con un país que quiere impulsar el cannabis medicinal, pero que está prohibiendo su consumo. Saludos colegas, buenos, pero sobre todo libres humos. Hoy es nuestro día, el día de los marihuaneros. Hoy es el día en donde todas las personas que conectamos con la planta santa nos unimos en nuestros humos libertarios para decirle una vez más al mundo, con tono firme pero respetuoso, que todos los que tenemos un gusto por nuestra planta no representamos un riesgo para la sociedad por el simple hecho de tener un gusto por la planta. Cada quien es como es. Si usted es decente, es decente con o sin marihuana. Y si es un hijo de puta también, es un hijo de puta con o sin marihuana. No depende de la planta, depende de la naturaleza de cada persona. Les hablo desde Tulcán, Ecuador, lugar en donde en marzo del 2019 perdí mi libertad por transportar una libra de marihuana conmigo mientras viajaba en mi motocicleta rumbo a Uruguay para entrevistar al gran Pepe Mujica. Me acusaron del delito de narcotráfico y por ese delito me dieron una pena de 20 meses de privación de mi libertad. De esos 20 meses, ya pagué 13 meses. Y por mi buen comportamiento, me dieron el beneficio de la prelibertad. Eso quiere decir que aún no soy 100% libre, porque para poder salir me pusieron dos condiciones. La primera condición es que debo hacer unas presentaciones mensuales, de aquí hasta que termine mi condena. Eso quiere decir más o menos lo que resta de este año. Y la segunda condición es que no puedo salir de Ecuador. Por estas razones, en este momento no puedo continuar con mi viaje hacia Uruguay. Bueno, y por el coronavirus también. Entonces yo espero que tan pronto termine de cumplir con mis compromisos judiciales aquí en Ecuador y pase la cuarentena, poder retomar el viaje a Uruguay. Porque hoy más que nunca se necesita elevar el nivel de conciencia sobre todo en ciertos pueblos en donde todavía se cree que fumarse un bareto es pecado, pero pegarle a la mujer es normal. Desafortunadamente, hoy, aún en pleno siglo XXI, existen lugares en el mundo en donde ni los pacientes ni los consumidores de marihuana forman parte de su sociedad. Simplemente, todo lo que suene a marihuana es catalogado como narcotráfico. Y es ahí cuando nos ofrecen cárcel a personas como usted y como yo cuyo único crimen es querer fumarnos nuestros baretos en paz. Y por último, queremos resaltar esta iniciativa que según nos ayudará a pasar un buen rato en lo que dura esta cuarentena y además, demostrar todo lo que sabemos sobre drogas en este original juego de mesa. ¿Estás puesto? Si quieres ganar, ¿estás puesto? Presta atención. Organizaros por equipos mínimo dos parejas, hasta un máximo de cinco equipos. Cada uno deberá escoger su ficha. Cannabis, éxtasis, setas, alcohol o speed comenzará el equipo que saque el dado más alto desde la casilla central. El objetivo, conseguir un icono de cada categoría. Una vez tengas todos, corre a la casilla central. Deberás caer en ella sacando el número exacto en el dado. Para ganar, acierta cuatro de las seis preguntas de una tarjeta. Demuestra ser el más puesto en el tema. En Estás puesto hay seis categorías de pregunta. Sexo, drogas y rock and roll, historia y política, sustancias, cine y literatura, en la calle y reducción de riesgos. Consigue un icono de cada categoría acertando todas las preguntas. Si fallas, perderás el icono. En algunas tarjetas encontrarás una pastillita rosa. Son para gente muy puesta en el tema. Si las fallas, no te rayes, no perderás tu icono. Ganar estás puesto no es tan fácil como parece. Estad atentos porque en el tablero hay 18 casillas de movidas, tarjetas en las que hay beneficios como conseguir iconos, penalizaciones como perder turno en la cárcel y pruebas. Además de las movidas, hay 16 casillas de drogas que interactúan con tu ficha. ¡Cuidado! Las mezclas pueden ser peligrosas. Igual acabas en la casilla hospital o tienes que cumplir una penalización divertida. ¿Preparados para jugar? Si queréis colaborar con esta iniciativa, no tenéis más que buscarlos en su página de Mercami y realizar una aportación. Nosotros ya lo hemos hecho. En cuestión de eventos, en general, sigue la línea de aplazamientos y cancelaciones, pero cabe resaltar la novedad de la reconversión de algunos de ellos a modo online, frente a la incertidumbre que aún existe con la celebración de actos públicos y cuándo se podrán realizar. Comienzan a aparecer las primeras copas online, como la que prepara CMSWid o auténticos B2B para empresarios a través de videoconferencia, como en Colombia. El encuentro de pacientes Canalmed que queda aplazado hasta después de verano,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 seeds of freedom, all we need is some seeds of freedom, love we love God.